Anthony, ¿cómo te sientes? Bienvenido a Los Osobrosos. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Y saludar a todo aquel público que nos ve a través de Telenor Canal. Y ni las redes sociales. Las redes sociales que nos ven también. Anthony, eres el, el, el, el regidor que, como como se dice, que, que tiene más que conecta más con la juventud porque fuiste el más votado siendo tan joven y una persona que no tiene detrás de ti una cómo se dice un apadrinamiento empresarial de dinero económico o sea cómo lo pudiste conectar en, en la primaria bueno eso se, se logró a través de las actividades así como tú dices nosotros hemos estado muy eh, cerca de la juventud. Hemos estado eh, en, en el deporte apoyando, hemos estado en los grupos carnavalesco apoyando y también la formación política. Nosotros eh, tenemos alrededor de siete años en política y mucha, muchos de los dirigentes no, nos apoyaron también, gente adulta también, tú eres. Néstor. Eh, Anthony, ¿cómo tú, ¿cómo tú has esperado, cómo tú ves estas elecciones para ya que menos de un mes o menos un, de un mes, mes? En febrero. La expectativa. La expectativa que tuve... De tu candidatura. De La candidatura de Antonio Acevedo. Nosotros estamos trabajando en lo que es la estructuración. He creído mucho en eso, ya que en la pasada convención, si tú te diste cuenta, tú no viste una gorra de Antonio Acevedo en la calle. Tú no viste a Antonio Acevedo en los programas. Tú no viste a Antonio Acevedo eh, con un expo eh, publicitario porque nuestra, nuestra candidatura iba dirigida la precandidatura iba dirigida a los que estaban inscritos en el PRM. Nosotros hicimos una estructura y, y lo que esa estructura se encargó de buscar eh, esos votos de los simpatizantes de nuestro partido que son realmente militantes porque están inscritos. Anthony, eh, eres el más activo en redes sociales porque hay muchos regidores que todavía ni siquiera sé si existen en las redes sociales. Y tú sabes que el público tuyo es juvenil. Y también, aparte de eso, el 60% de los votantes, y eso no lo explicó Yebri es joven y es de mujeres. Y ese es el público que ustedes tienen que trabajar. ¿Tú estás muy activo en las redes sociales? O, tú, sí. ¿tú, tú sientes, ¿O que tú eres el más activo en las redes sociales? Soy uno de los más activos. ¿A, a qué se debe? ¿Qué, ¿Qué tú haces para poder que la gente en las redes sociales te siga? Porque ahí la gente son un poquito crítica. Bueno... Eh, uno tiene la suerte de que está con Dios y cuando uno está con Dios se le pega cualquier cosa Anthony, ¿crees que nuestro ayuntamiento de San Francisco está huérfano de juventud en autoridades? eso dijo Jeor eh, aquí también el, el, lunes, el lunes ¿crees bueno, que al... hace falta esa juventud que no, no tan solo un eslogan es? sino que trabaje para la juventud? ¿crees sí. que, que lo hay o no lo hay? bueno, no lo hay pero la alcalde les Díaz sí le ha dado eh, ha aportado mucho a la juventud, ya que aunque no hay un presupuesto eh, para la juventud, no lo hay. Okay. Cuando se habla del 4%, se habla para salud, y género y, y educación, no se habla de juventud. Pero el alcalde Alestía ha hecho más alrededor de, creo, de ocho canchas y ha remozado algunas cuantas. Se, se, ha, las, se becas, han hecho, las becas que se han dado para Por ejemplo, se cambió eso de, de las reinas, no solamente ganar, ganar sino también las reinas ganan una beca. Eso es sí, Así es, muy bien. Eso, eso fue algo que le dio un brillo a esa gestión del alcalde. También se han hecho muchos aportes. A, por ejemplo, está el premio de la juventud ahora en febrero también, que el compañero. Eh, director del Departamento de la Juventud, Nefi Molina, viene desarrollando ya en estos tres años que tenemos y vuelve ahora más grande para cerrar esta gestión. ¿Y qué aporte tú tienes, entonces? Si, es, bueno, está lo de lo de los regidores no existe, entonces. Pero, ¿qué aporte tú como regidor tú le darías a, a, a esa parte de la población que es la que más va a votar por ti, que es la juventud? Bueno, mira, seguir apoyándolo. No hay un, un, un presupuesto establecido, pero eh, se pueden apoyar las actividades juveniles, se pueden crear eh, muchas cosas. Pero yo como regidor, eh, yo no te puedo decir vamos a crear una escuela de música uh -huh. eh, municipal, porque yo voy a la, al ayuntamiento a, a fiscalizar. a uh -huh. fiscalizar, Exacto. Y a y, legislar y a ver que todo esté bien. Así es. ¿Pero pondré, se pondrá, por ejemplo, un plan? O un, nuestro, uh -huh. nuestro trabajo... Nuestro, nuestra propuesta uh -huh. es ir, a, ir a, al ayuntamiento a trabajar, eh, que se cumplan las ordenanzas. Y desde ahí nosotros vamos a encontrar eh, un cabildo con un, con un comportamiento diferente, tú ves, que nadie, que las personas no vayan al ayuntamiento, eh, o sea los regidores y los funcionarios a lucrarse. Eso te iba a decir, porque tú sabes que los regidores son conocidos netos porque se buscan su chelito. O sea, eh, eh, Anthony, eso, eh, mira, eh, me parece que en, en, en todos los procesos políticos uh -huh. eh, siempre hay regidor supuestamente de la juventud. Pero en caso de, de, del ayuntamiento, porque eso fue lo que quise dejar dicho ahorita, uh -huh. el regidor de la juventud ha cumplido con el deber, el propósito de su eslogan cuando él fue candidato. O sea, de tu partido. Mira, eh, es que cuando tú subes ahí tú eres regidor de todo y, y te encuentran con, quizás tú quieras hacer algo y te encuentras, recuerda que son 13 regidores uh -huh. y te encuentras con, con otros intereses de otras personas que chocan y no te dejan eh, desarrollar tu proyecto, pero hay que tener fe y, y si algo está mal, denunciarlo, porque hay muchos regidores también que le han bloqueado cosas pero se quedan callados. No, no entiendo a qué se debe eso. O sea, tú tienes que tener que ser una voz. Tú sabes que, una voz, ¿Tú sabes que tiene competencia fuerte. Sí. Que el Partido de la Liberación Dominicana eh, tiene una estructura que es el, el, lo económico, que maneja mal lo económico. Ahí está, eh, de la, del PLD de está Carilín y algunos regidores. Sí. Tú lo ves a ellos como, como una. Con, o sea, tú le tienes miedo o sea, a. a, a más que Danilo dijo que va para la calle a apoyarlo a todos económicamente. O sea, ¿tú tienes miedo a esa, a, cómo se dice, a esa potencia o a esa fuerza que va a tener el Estado para apoyar a sus candidatos? No le tengo miedo, porque si fuera por el dinero deberíamos retirarnos de inmediato. Entonces, eh, eh, el pueblo siente que debe haber un cambio. Y como te digo, si fuera por el dinero deberíamos retirarnos, porque nunca vamos a tener el dinero que tiene el gobierno. ¿Tú crees que es de, de, Pero si está tengo... desigual, por ejemplo, eh, candidatos que son regidores que tienen más vallas, o a veces tienen un presupuesto económico más alto? ¿Eso no, no, lo, no lo va a ayudar un poquito más en, ¿sabe, en contra tuya? Mira qué pasa. Eh, el voto automatizado, por ejemplo, uh -huh. para votar por el regidor, eh, cualquier regidor de cualquier partido, lo primero que se debe es votar por el alcalde. Okay. Si no es verdad que una persona... Eh, del partido revolucionario moderno quiera votar por cualquier candidato del o sea, eh, de, está, todavía está el arrastre no hay arrastre. Okay, no hay arrastre no hay arrastre Entonces, el voto pues, conozco eso o sea, no, no tengo sí. hay eso. que hay que votar por el uh -huh. por el alcalde y después tú votas por los regidores por un regidor de ese mismo partido no se puede eh, Fraccionar, okay. o sea, si una persona, o sea, gracias, simplemente te, amigo Jorge siempre sí. no sabía Dando ese dato. Soporte. O sea, ¿Qué? si yo voto, un ejemplo, por, por ejemplo, por Siquio, que es el síndico que te representa a ti, yo tengo que votar por el, los regidores de, es, de, de él, de ese, de él, él sea de eh, Alianza o sea de su mismo partido. Sí, sí. Si puede Alianza, sí, o de sí, los 13 ahí mismo. Entonces, eso tú crees que no es una ventaja para algunos candidatos, entonces. ¿Cómo? Tú no, entonces, ¿tú crees que ese tipo de, de candidatos que son económicos no, le, no tendrán esa ventaja? Porque ahí en el voto... Tendrán que llevarlo a votar por el PLD. O sea, tendrán el que... El PLD está muy bajo en las encuestas, y te da cuenta. O sea, y, y más ahora, que creo que eh, aquí hay una división. O sea, hay una un, división. Por, por una división. Eh, ¿Qué tú ves en Siquio? O sea, ¿qué tú ves como candidato, como joven? ¿Qué tú crees que Siquio puede ayudar en la juventud? ¿Cómo tú lo ves? Siquio es un una persona muy enérgica, le gusta trabajar, Siquio eh, hemos visitado muchos lugares con él, por ejemplo, estábamos en Vitervalle y, y Siquio es muy querido allá, pensé que iba a estar de otra manera, pero es muy querido, por el asunto de que Siquio fue que le puso agua a Vitervalle en aquello entonces, cuando fue alcalde, y muchas personas lo recuerdan. Cuando tú hablas de la juventud, eh, es una persona que se deja llevar también, y que nos dice que le pondrá mucha atención a lo que es la juventud. Jorge Luis, que está con nosotros aquí. Jorge Luis, quiere hacerte una pregunta. Jorge Luis, dale. Eh, Saludos, Antonio. En virtud de que hemos tenido muchos escándalos en el Ayuntamiento de San Francisco Macorís, principalmente con la sala capitular, eh, okay. sobre que sobornos, dinero, mal habido, obras que no se deben aprobar y se aprueban. En caso de que llegue una solicitud de esa magnitud a la mano de de Anthony Acevedo, ¿cómo lo manejarías y cómo serías frente a los demás regidores que sí quisieran eh, coger ese tipo de dinero que sería eh, mal habido? Mal habido. O, eh, de esos escándalos que hay. Y esa, esa, sí. o sea, o sea, esa, esa boronita. Esa boronita, eh, boronita, eh, esa boronita eh, no, eh. no creo que llegue donde nosotros porque la gente no conoce y sabe que nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje. Incluso lo podemos denunciar. Lo digamos desde ahora. Yo me comprometo a ser una persona transparente porque nuestro tra de nuestro trabajo tra depende nuestro crecimiento político. Si nosotros no hacemos una buena gestión como regidor para comenzar, ahí quedamos, como han quedado muchos en la historia. Anthony, tú sabes que fuiste uno de los más votados eh, en la primaria, como mencionamos al principio. Eh, en, este, en estas elecciones, tú sabes que tienes un reto un poquito más grande. Sí, Anthony. Uh -huh. Yo... Eh, Quiero saber, y los demás, los televidentes, cuáles son las propuestas que trae Antonio Acevedo a, a todo San Francisco de Macorís y a la juventud. No que sea igual que lo, lo que han pasado ya por el Cabildo, que siempre dicen que una propuesta, que esto, y no se cumple nada, ni se ve después que ganan. Ok, mira, como te digo, él lo mencionó ahorita: ¿sí, no? nuestra propuesta es ir al ayuntamiento a trabajar, a cumplir con nuestro rol. ¿Por qué? Yo quisiera, como te dije ahorita, uh -huh. crear una escuela de música municipal que se creara. Si nosotros llegamos y tenemos a Siquio al lado, bueno, Antonio Acevedo le dirá a Siquio, Siquio, vamos a poner una escuelita a los muchachos porque estamos tú tiene a que escuela. Tú vas que ir como un respaldo de tu síndico. No, no, no. Depende. En el pues, sentido de depende. propuesta ju juvenil. O sea, claro. Tú lo que va, va a dar un soporte... Se, un Sería soporto? una voz, una voz detrás de... de, de, de al detrás lado de, de Siquio. De, de, claro, de claro, lado. claro. Si sí, es nuestro alcalde, tú ves. Uno va y le propone... Mira, Siquio, esto y esto. Pero uno no puede proponer como candidato a regidor, decir, yo voy a hacer esto. Porque eso le toca al órgano ejecutivo. Uh -huh. Ejecutivo, nosotros somos el órgano normativo. Bueno, ya para despedir a Anthony, que la gente te siga a través de tus redes sociales eh, y decir o sea, todo lo que tenga que ver contigo para la persona que te ha interesado, conocerte más de ti y más de tu propuesta y de todo lo que tenga que ver con tu, tu candidatura, eh, a la gente que está en, en, en televisión y en redes sociales. Bueno, me pueden seguir en Instagram, Anthony Acevedo F, eh, también así mismo en Twitter y en Facebook, Anthony Acevedo. Anthony Acevedo sí. Y Anthony Acevedo. Tengo uh -huh. varios Facebook. Tiene varios Facebook. Bueno, es bueno que tener uno. Así que, señores, vamos a apoyar a Anthony. Un chicho bueno. Eh, ya ustedes saben. Nos vemos mañana. Mañana tenemos a Vega como invitado. Ya ustedes saben. Nosotros somos nosotros